Estamos <compartan> en <León> el aire, estamos es en el aire. el aire. ¿también? ¿También amigos? La gente tiene que enterarse de que. No, no, no, yo quiero aclarar ah, algo. No Gamado, cúscame, que te voy a vamos yo a ver. Qu a yo a ver. quiero Ajá. aclarar algo eh, que se ha querido terriblesar algunas cosas. El Ajá. hecho de que yo sea sobrino del gobernador no significa que yo tenga ningún parecer conforme al de él o al del PLD. Ah, no, no, no. Esa parte es diferente. Pero claramente tú ha demostrado aquí sí. que eres de Gonzalo y él también no, no, no, solamente no, no, no. cualquier cualquier, cualquier no similitud es, que soy, es pura yo lo que he dicho cosas bien, bien, cualquier la a la similitud esa. no pero Señores, no solo eso a caer entre frasi, todos que, que aquí el máster el máster no tenemos, no, no, no, esperate, tenemos el al presidente frasi. de la junta de vecinos a quien vamos amá. a entrevistar con el Discúlpe, favor tuyo discúlpeme pero hay que decirle algo y el máster me pone a mí en amplio y a él lo pone enfocado Ahí, <risa> Ahí vamos, enfocado vamos, a su jefe, porque, oigan no esto, ya, ya no, el, él no es productor aquí. No, no, claro que no. Entonces, Francia, ¿no, no? él tiene las mismas condiciones que tenemos que pasar nosotros los talento yo que voy a, estamos aquí. Yo claro estoy que esperando sí. que el señor Francis Rodríguez claro sí? me, me permita hacer el programa. Ya, ya, ya él lo permitió. Ayudar, Pero, cállate un rato, por favor. Si tú fueras mudo, me me mudo me me te me te fuera una bella <ríe> persona. <ríe> <que> <ríe> llamada. Buenos trabaja. días. No <ríe> aquí, el buenos eh, días, buenos amigos, días. mucho gusto. Buenos días. Muy buenos días. Usted le cero. un segundito. ¿Y ¿Qué está pasando? Buenos días. buen día. Según el gobernador, vamos a prepararnos para el segundo fraude. <ríe> vamos ahora, sí, discúlpenos, vamos a darle los buenos días Bien. de manera formal. Me gusta porque la gente ya, ya sabe mi nombre. Ya. Mi nombre es José Dolores José Rojas, <ríe> vocero de la vocero de la Junta de Vecinos Gabriel Moreno de La Peña. ¿Y qué, qué le trae a usted por, por acá? El distrito Municipal de La Peña. Eh, venimos en representación de una comunidad que lucha por un circuito 24 horas la cual en reiteradas ocasiones nos hemos reunido con los incumbentes de Norte, la cual eh, no nos han dado una respuesta concreta, ya que después de haberse reunido y llegaron a algunos acuerdos con nosotros, sí se han hecho algunos trabajos. Ellos nos argumentan que en San Francisco de Macorís se está instalando un transformador para poder suplir los demás circuitos que le hace falta, la 24 horas. Eso parece tener sentido, ¿verdad? Parece. Eso es lo que creemos. Ahora, <risa> si tenemos las instalaciones alrededor de un 90% listas, y ellos no argumentaban eso, no nos han dado una respuesta concreta de si nos van a instalar o no. Ya tenemos entendido que mata larga fue suplida con el circuito 24, 24 horas. ¿Pero ¿Qué, distancia distancia de de valle? ¿Qué distancia está de ustedes? Eh, no sé a cuántos kilómetros, uno, dos, Porque tres sé kilómetros. sé que por dentro ustedes hacen colindancia con el territorio del pueblo, desde aquí, de San Francisco, porque son parte sí, de sí, por San Francisco. Mira, Francis, eh, ya el circuito 24 horas está hasta donde Darío lo haga próximamente. Ah, no, por ahí. Está ahí mismo. Está ahí mismo. <risa> está ahí mismo. <risa> está ahí mismo. Sí, Estamos eso muy eso cerca. No está ni un estamos muy cerca. Y ya ellos han cumplido con el asunto de, de la reparación de las redes, que tenían algunos problemas. Okay. Entonces, los, nosotros esperamos que se nos conecte el circuito. Entendemos que es, eh, el Distrito Municipal de La Peña, en 25 o 26 comunidades, eh, oficinas que tiene de norte en la provincia de Duarte, es una de las que más cumple con sus pagos. Alrededor de un 99% de los moradores pagan religiosamente su energía eléctrica. Caballero, es, tenemos entendido que en San Francisco de Macorís se llevó a cabo en muchos sectores la instalación del circuito 24 horas, eh, según tenemos entendido, con fondos del Banco Mundial. ¿No está incluido dentro de ese proyecto eh, la peña? ¿No le han informado a ustedes si está incluido o han investigado ustedes? En una ocasión se nos dijo que el presupuesto del de, de, de gobierno no incluía a esos circuitos que ellos le iban a hacer administrativamente. Pero no sé qué ha pasado, si lo van a hacer de esa manera o no. Entonces, ustedes, aparte de la solicitud de este pedido, de no dárseles respuesta de manera inmediata o en el tiempo que esperan, ¿qué hará la comunidad? Sabemos que con Edenorte... Y el sistema eléctrico en República Dominicana eh, es muy difícil Ay, combatir más, y solicitar. No hay sí, hay una <risa> indigación ahí, no, en su sí, no. está provocando. <risa> ¿Qué haría la comunidad? ¿Qué Tirar el ustedes? pie. Mira, eh, no? nosotros prácticamente descartamos el asunto de alterar agente el orden de cualquier comunidad. comunidad debido, debido a que no creemos que sí. debemos jugar con la salud de los moladores. Somos alérgicos a alterar el orden. Ahora sí, venimos eh, realizando un sinnúmero de actividades la cual creo que en las próximas semanas de ellos no temperará claro, ese bueno, llamado claro, yo pienso eh, que una, y, una y salida todo, sensata sobre todo porque, la visita porque no okay. soy, no, eh, eh, usted tiene una usted tiene mucha razón cuando dice que alterar el orden de esa manera implica un daño, porque hay gente que protesta claro. tumbando un palo, un palo de laurel, aunque sea, ¿verdad? Que es un, sí. y, pero tirándolo en el medio de la no, calle, no O creemos, quemando una goma. Y eso nosotros no creemos en eso, en destruir lo que está hecho para lograr otras reivindicaciones. -re no Somos alérgicos a eso. Así es. ¿Ustedes sí. no tienen problema de agua potable allá en la peña? Sí. Teníamos, un teníamos un problema fuerte con el asunto de agua potable. Cuando tenemos sequía. Mm -hmm. Es eh, un conocimiento quizás de todos ustedes de que ya el río Cuaba prácticamente ha colapsado. Sí. La cual es de donde se suple el circuito de agua de la Peña. Sí. En algunas semanas anteriores nosotros fuimos a Santo Domingo al Consejo Superior para luchar contra el problema del agua. No, no, no. Trajimos una comisión de ingeniería a evaluar nuestro problema y nos planteaban que la solución podría ser eh, reconectar el circuito hay que, hay que ya se había desconectado ven para eh, suministrarle agua al tanque. ¿Cómo? Okay. okay, gracias. Okay. Bueno, no, pues bueno. exhortar a la comunidad que siga en su lucha, que hagan sus solicitudes, son necesidades que nosotros debemos de, o entendemos que deben de ser suplidas. Es increíble que a estas alturas de juego sí, sí, todavía la República la Dominicana, la Dominicana, en República Dominicana... eso, que la estemos, peña es muy bueno de vivir. Estemos sí. solicitando que se nos dé energía eléctrica, que se nos dé agua y todas estas condiciones básicas que necesita el ser humano para tener no, cierta nivel o calidad de vida. Así, Así que adelante huyas. con la lucha. Y pues es bueno, muchos éxitos. ¿sí? Dígame, dígame, eh, dígame. Nosotros tenemos entendido que las oficinas de, de norte en el distrito municipal de la Peña han sido premiadas por el gran aporte que han venido eh, los moradores. Premiada los, a, la por, compañía, a la compañía, teniendo la compañía con grandes eh, eh, recaudación, okay. claro. porque sí, okay, sí, okay. Okay. O sea, eh, ha sido reconocida sí, por, a, sí, el por el trabajo aporte, que ha sí, hecho. correcto okay, Entonces entiendo. creo que los moradores debemos ser de, premiados. También. Por, también, usted tiene toda la razón. ¿Quiénes la premiaron? Bueno, la, la misma mesa, empresa, la, parece sí. ser, que ah, ellos bien. tienen algún programa. A una oficina porque hay una oficina. Sí, sí pero las premian es por el nivel de recaudación, sí, sí, no necesariamente sí, sí, por sí, el sí. servicio, entonces en no, eso no oficia, ustedes no le, le beneficia no, tanto. No beneficia a nosotros, se benefician ellos. Sí. Bueno, pues bien. muchas gracias, José Dolores. José Dolores, José okay. José Rojas. Eh, Rojas. Tengo un sobrino por ahí que es muy amigo suyo, Ajá. ¿eh? Ajá. el Muñoz. Ah sí. <risa> sobre, ah, sí. Él es sí, sobrino mío, sí. Ah, porque sí, ellos somos sí, familia, porque sí, sí, mi José sí, es mi apellido. <risa> igual, que, igual que sí, usted. Sí, Yo soy sí. José de apellido. Ahí estamos. Bueno, gracias, gracias, José, José Dolores. ¿Eh? Gracias por su primo. Ahí está el primo. <risa> <risa> <risa> Oye, loco. De mañana.